Vaya tela, la hermano, la que, la que le hemos dado al pobre este. Lo hemos dejado zumbado. Zumbaísimo. <ríe> Vamos a tapar esto para que nadie lo pille. Madre mía, hermano, como estamos, bro Yo he dejado por aquí el chipito 50, ahora a mí no me rayo Más por culo, bro. Qué tonto. Uh. Qué cojones, macho. A puta casa, bro. ¡Wow! A tomar por culo. ¡Qué tonto! <risas> ¡Qué nice! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Qué buena! Oye, ¡Tiene bazooka! ¡Hostia! ¡Lo mato en el aire! ¡What? ¡What the fuck! ¡Ay! También creo que se ha dado con el bazooka. ¡Que se joda! Nad nadie te dispara no a ti, a ver. Ahora <risas> bueno, vi para abajo! ¡Blanco! ¡Muerto! Muy para arriba Blanco Blanquísimo, buenísimo, cabrón Buenísimo Martín, pescado, toma, toma, toma Regrúpate aquí Me no, lo has he hecho, me no lo has he hecho he Hoy <ríe> cambio eso ¿Cómo por a eso? uno sin escudo? ¿Qué están allí? ¿Qué me dieron cuatro? Muy no, para allá Muy vale, para allá Oh, buenísimo Nice Magistral. Ya, veníamos arrastrando el, el matar <ríe> Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí? A tu puta casa, enmayado Me cago en la verga, tío. Vaya telita, bro. O sea, lo que en esta temporada no se pueda llegar a hacer... Madre mía. Y sí. Bro, no sé dónde cojones iba. De bien dura estas notas. ¿Qué te crees tú que te vas a capar ¿Qué te crees tú eso, bro? ¿Qué te crees tú eso, papi? ¡Ja! <laughs> nice! Vaya. Vaya telita ni un tiro, bro, pero bueno. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Oh, shit, shit, shit, shit, shit. Bueno, recargamos esto, nice. Tiene que estar un poco en la mierda. Necesitará ponerse un botiquín. Diez segundos y bueno. Le damos. Nice. La puta, puta vida me ibas a matar, bro. La fucking puta real life, bro. Madre <risa> <Ay. risa> Ellos, aquí hay un nota, eh. Estaba sin escudo, eh. Tiro los clones. Está ahí. Muerto. Buah, está, estáis solos, eh? Estáis solos, eh? Muerto, muerto. Oh, tiene el chupito. Cuírdate, cuírdate hermano, Me ha asustado, me... es que yo he parado porque me creía que era un bug. Sí, sí, ahí va. Mira, mira, mira, mira, ahí lo tiene. En blanco, en blanco, en blanco, en blanco. En blanco. Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Voy a coger su luz. Lu es, es la peste. En plan, los materiales solo, vamos, me da igual las armas. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Están los dos vivos ya, ellos. En blanco, eh. No tengo balas, tío. No, muerto, muerto con el grappler Buenísimo, cabrón ¿Tenéis minis o algo, loco? Nada, tenían no, esta gente No, no, no lo parto Me spamea, me spamea, me spamea Me spamea, es retrasado Es que no lo veo, tío, no lo tengo a tiro loco. Vale, ahora yo sí lo tengo a tiro ¿Muerto? ¿Muerto? Que nos queda uno, hermano Me meta ahí la like, eh Con el barrel ¡Pum! Ahora con el garfio Garfio ¡De la muerte! ¡No! Me da igual, Cristian, tío No, tío, no, Espérate Ningún bonsai morirá en esta partida Recargo el y le voy a reventar, ¿eh? Le voy a reventar la cara. Me voy a, le voy a pillar el high ground. Oh, le, le pillo el high ground. Estoy, estoy con él. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. ¡Ey! ¡Me caigo! ¡Ay! Hermano, está. Ah, nada. You can do it. Me flipé, tío. A ver si nos han puesto los chupitos, y yo que me ha quitado del cerdo. ¡Oh, nice! Esa es. <ríe> Esa es, tío. Me he medio muy, muy, para arriba a todas. Creo que es un bot porque sí, está partiendo. Uno que mira, mira qué bot. Hola. Era para la escalera. Vale, me lo he cargado full. Hola. ¿Eh? Mu muerto <ríe> Os lo he dicho, ¿esta gente son bots o, o lo parecen? No sé Ah, están aquí los dos ¿Qué hace ese? Dios mío, ¿pero cómo puede ser tan troll? Uno solo, ¿eh? Uno solo y me llevo su barret Tiene dos barretes y cinco, Qué Eh, Está reviviendo, ¿no? Aquí, sí, sí, sí, sí Ah, lo ha matado, lo ha matado, perfecto Voy a intentar reemplazarle esta ¿tú, mierda ¿tú, tú, tú? ¡Eh! Cha, cha, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí abajo ¿qué queda? el que queda. ¡O los que quedan? Aquí. Oh, ¡Muerto! ¡Oh, la moja no! <risa> <risa> <risa> ¡Qué puto nice! Eran los últimos, lo dije. <risa> ¡Qué troll!